Podemos observar también cuáles son las distintas funciones built-ins o funciones básicas que vienen en Python. Por ejemplo, la función abs o la función absolutos, Valor absoluto. La función all, para comprobar si todas las respuestas son verdaderas o distintas de cero. La opción any, si alguna de ellas es, es distinta de cero. Asci, o para pasar los caracteres a tipo ascii. Bin para tener los datos como binarios. Bool para obtener booleanos. Breakpoint para crear un punto de ruptura en, los de en las depuraciones array y bytes, para crear estos tipos de objetos. Calable, para ver si un objeto puede ser llamado como función. CHR, para crear el número de carácter. ClassMethod, para crear este tipo de funciones en las clases. Compilar funciones, para números complejos, para eliminar atributos, para utilizar diccionarios, para acceder a las funciones disponibles, para la división con módulo, para enumerar, para evaluar, para ejecutar. Evaluar y ejecutar permiten interpretar una cadena pasada como string a estas funciones para poder obtener la ejecución que se obtendría en, al igual que si introdujésemos los datos en Python eh, filter para filtrar datos pasar los datos a tipo float, formatear cadenas congelar sets coger atributos, acceder a las variables globales mirar si existe ese atributo eh, calcular el hash de alguna variable, obtener la ayuda pasar a valor hexadecimal, obtener el id eh, introducir un valor eh, pasarlo a entero preguntar si es instancia o subclase realizar iteraciones o iteradores eh, preguntar la longitud de las listas o de los distintos objetos, crear una lista, crear variables globales o locales, mapear para utilizar una función con distintos valores obtenidos de una lista o de un iterador, crear el máximo, crear e o obtener el mínimo, visualizar un apartado de memoria, obtener el valor siguiente en un iterador. Eh, comprobar si es objeto o si es compatible con un objeto. o okay, Para crear objeto, es, algunos apartados no se utilizan prácticamente nunca, ya que estos son invocados por Python en la creación de clases, como por ejemplo esta orden de objeto. Pasar el número a formato octal. Abrir archivos. Ordenar datos. O pasar un, un valor de ASCII o una cadena, una cadena a su número o representación binaria. Eh, re representación exponencial. O realizar un número elevado a otro. Imprimir. Eh, extraer propiedades o funciones que se pueden ejecutar de una, de, de una función o clase, es decir, extraer o incorporar atributos. Crear rangos. Eh, crear eh, RPR, al igual que strings, sirven para crear cadenas. Eh, reverse set, para reordenar los, los datos de la lista o cadena en orden inverso. Round, para redondear a la cifra más cercana, ya que existirían otros redondeos como Z of floor para redondear hacia arriba o hacia abajo. Set para crear este tipo de datos set, los cuales hashean cada uno de los valores en, en las listas o en los datos aportados para crear el set. Esto, al igual que los diccionarios, eh, opera de tal forma que ordenan los datos en función del hash de cada uno de sus nombres de atributos, de tal forma que así obtiene cuál es cada uno de sus valores. Eh, set attribute. Slide. Para obtener porciones de, de, algunos, de algunos elementos, como por ejemplo los iterables o las listas o los rangos o las tuplas. Sorted, para ordenar datos. Static method para crear ese tipo de definición en la función. Creación de cadenas, sumar los distintos valores de una lista o iterable, super para referenciarnos a la clase de las cuales hereda la clase desde la cual estamos invocando la orden super, para crear tuplas, para preguntar cuál es el tipo de un objeto o variable, eh, obtener las distintas variables, crear un zip para crear unas tuplas o asociaciones entre distintas iterables o distintas variables y la posibilidad de invocar al orden import. Podríamos dar a cualquiera de estos valores, de tal forma que observásemos cuál es la utilización o para qué sirve cada uno de los distintos teams. Podemos ver que la orden bars de, devuelve un diccionario con cuáles son los módulos o las opciones disponibles.